Muchas personas me han preguntado qué pienso del proceso interno de Morena en la Ciudad de México. Esta es mi respuesta. En Morena tenemos reglas claras. Aquí la gente decide. Hubo cuatro contendientes. Los cuatro aceptamos las reglas. Los cuatro aceptamos el método. Los cuatro aceptamos el árbitro. El resultado gane claramente. Ricardo, tú aceptaste estas condiciones. Si no, no hubieras competido. Desde aquí te digo, hay que saber perder y sin chantajes. En Morena pensamos que frente a la crisis nacional estamos obligados a construir un mejor país. A Martí y a Mario, mi admiración y respeto. A todas y todos los ciudadanos que me brindaron su confianza, mi gratitud para siempre. Vamos a lo que sigue, la innovación y la esperanza para la Ciudad de México. Gracias.